Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo cambia la ubicación de la descarga. Hay que ir a los tres puntitos, de arriba a la derecha. Luego buscamos configuración. Seguidamente, el apartado de descargas. Siempre con el botón izquierdo del ratón. Ya tenemos la opción de cambiar la ubicación aquí. Es cambiar, botón izquierdo, y ya seleccionamos nuestra carpeta preferida. Yo tenía la de música y ahora voy a escoger la de descargas. Seleccionada, pinchamos sobre seleccionar carpeta, ya lo tenemos. Esto es todo, un saludo y buen día.